Hola chicos, en este mini vídeo vamos a continuar con el estudio del eh, sistema nervioso autónomo, pero nos vamos a centrar eh, simplemente en la vía simpática, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a centrarnos en este esquema, nos fijamos en el esquema, y eh, bueno, pues vamos a localizar justamente en el centro y de color verde más llamativo lo que es el sistema eh, nervioso simpático. Eh... ¿Qué nos va a llamar la atención a simple vista? Bueno, pues el ganglio. Nos vamos a fijar en el ganglio autónomo y este ganglio autónomo va a estar próximo a la médula espinal. También nos vamos a fijar en lo que es la neurona, nos va a llamar la atención la neurona presináptica, que si nos fijamos, eh, bueno, pues tiene, posee un axón corto ¿vale? y este axón se ramifica en distintas direcciones. ¿De acuerdo? Esto tiene su razón de ser, y es que si estoy en peligro, eh, cuanto más rápido se vaya a transmitir eh, pues, toda la información, más eficiente voy a ser yo a la hora de poder escapar de un peligro. Eh, bien, seguimos. Eh, también nos va a llamar la atención aquí, si os fijáis, ¿vale? esta neurona, la neurona postsináptica, y esta neurona postsináptica va a ser, tiene un axón largo. Eh, pasamos entonces a, a ver eh, una sección de la médula espinal, ¿Vale? Entonces salimos de aquí y abrimos esta imagen aquí. Aquí tenemos una sección de la médula espinal. Eh, ¿Os acordáis de dónde vamos a ubicar eh, el sistema nervioso simpático? Bueno, pues eh, lo vamos a ubicar, os lo digo, pongo aquí, os lo recuerdo yo, el simpático lo vamos a ubicar en donde entre T1 y N2, ¿vale? ¿Dónde va a estar el cuerpo de la neurona ubicado? Bien, pues la vamos a ubicar aquí. Seguimos con este color verde y la vamos a ubicar aquí, que es el hasta gris lateral, ¿de acuerdo? El axón se va a continuar por el asta gris anterior, pasando por la raíz y llegando a la raíz, a la raíz del nervio espinal, ¿vale? Podemos. Entonces vamos a dibujar esto aquí. ¿Vale? Sale por aquí, tenemos la raíz anterior ¿vale? y alcanza el nervio espinal. Y aquí es donde vamos a tener una diferencia, ¿de acuerdo? Y es que el axón de esta neurona preganglionar ¿vale? se va a continuar por la rama anterior, ¿vale? Continúa por la rama anterior, ¿de acuerdo? Y en la rama anterior... Se va a dirigir hacia el ganglio autónomo, tenemos aquí el ganglio autónomo, donde hará sinapsis, ¿vale? Bien, ¿cómo se llama esta estructura entonces? Vamos a poner, a dar nombres. Esta estructura que veis aquí se va a denominar ramo comunicante blanco. Y este de aquí será el ramo comunicante gris. Esto es el ganglio autónomo. Bien, pues eh, la, neurona, el, la neurona presináptica hará sinapsis en el ganglio autónomo con la neurona posináptica, que sale a través del ramo comunicante gris, vuelve otra vez al nervio espinal, ¿vale? Y a través del ramo anterior va a continuar hasta llegar ¿a donde Al órgano efector, ¿vale? En este caso, vamos a poner aquí el órgano efector, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer será, una vez que esté en el órgano efector, bueno, pues, a través de neurotransmisores, ¿vale? Activará el corazón, Bien, eh, cosas que se nos pueden olvidar, que la neurona presináptica, ¿vale?, ¿qué le va a pasar?, va a estar mielinizada, acordaros de eso, ¿vale?, lo estoy dibujando aquí para que no se nos olvide, está mielinizada, ¿vale?, así le ponemos... Estos pantaloncillos. Perfecto. Y luego... Eh, a ver si me queda algo más. No, lo que me queda es indicaros que eh, puede haber conexiones, y para eso voy a poner esto aquí. Podemos encontrarnos con... Vale. conexiones estas son distintas secciones eh, de la vía simpática ¿vale? y eh, esta fibra eh, presináptica eh, podrá, comunicarse, ¿vale? pues, eh, podrá comunicarse con otros ganglios eh, que son los ganglios paravertebrales ¿de acuerdo? y pueden ser bueno puede ir, eh, la fibra puede ascender o puede descender. Creo que esto es lo último que me quedaba por deciros sobre el sistema nervioso simpático. Eh, lo siguiente que vamos a ver será un vídeo sobre el sistema nervioso parasimpático. Eh, nada más. Comentarte que, si tienes alguna duda, eh, no dudes en compartirla en clase o bien a través de los foros. Hasta el siguiente vídeo, chicos.